Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días, bienvenidos a un análisis mañanero Vamos a ver cómo está la cosa El SP500 de momento dice que la línea de tendencia para tu día Que los 4000, como que no, que vale, que los toco y casa, pero no no me soporto, no me aguanto, no me quiero, bueno, pues poco volumen, de momento, vamos a ver cuando abra la sesión realmente esta tarde, pues a ver si si, si mejora el volumen y, bueno, pues le da por subir y romper la línea de tendencia y hacer a medio mundo millonario. En fin, eh, por otra parte, Bitcoin, ¡Pum! tenemos una vela ...un poco con un poquito de indecisión... ...aunque no deja de ser una vela doji... ...una vela que es... Pues ...debe ser bonita... ...¿qué quiere decir? Porque ...muchas veces decimos, ¿no? ...¿qué quiere decir esta mecha? ...y que luego acabe así... ...pues a ver, esta mecha lo quiere decir... ...que ha habido una pelea en el precio... ...pero que los toros han ganado... ...y han hecho retroceder a los osos... ...hacia arriba... Eh, ...vamos a ver cómo termina el día... ...que es lo importante... ...ya que aquí estamos en diario... ...en la lectura de cuatro horas... ...bueno, pues podemos estar viendo... ...una banderita... ...una bandera bastante interesante... Eh, en, real, en realidad es una bandera de toros. Bueno, no hay más, no hay más tutía. Eh, por otra parte, quería ver aquí en diario que veréis que no hemos cerrado todavía por encima del cierre del máximo relativo anterior. ¿Vale? Si sí es cierto que, bueno, pues ahí hemos llegado, lo hemos tocado, incluso posiblemente lo hemos debido de pasar por algún centavo, eso, pero eso algún dólar, eso no es importante. Pero cierre, cierre, lo que se dice, cierre por encima, no ha habido. En teoría, entre hoy y mañana debería haber un cierre por encima vamos a ver cómo lo hace porque claro, ¿qué pasa? que en diario veis cómo tenemos el RSI y vamos a los futuros del CME que, a ver, estos cuatro horas vamos a diario, recordar el gap que no se os olvide, bueno yo creo que no se os olvida, seguro <ríe> eh, veis ya estamos empezando a ir a la par entonces, dentro de poco, los dos mercados van a estar muy conjuntados, van a decir, venga, vamos a ir, eh, eh, las tener en cuenta que el mercado de Bitcoin normal es el que va detrás de este, que si tira, que si afloja, que si tal. En los R6 ya van a estar los dos en un punto muy, muy similar, y a partir de ahí, veremos a ver si deciden hacer el último tirón a tocar la línea de tendencia o no se va a producir esto. Esto no lo sabemos, es que no lo sabemos. O sea, ¿y tú por qué apuestas? Joder, yo lo, por lo que apuesto es por lo que veo. Y lo que veo es que tenemos un desgaste todavía muy grande. Pero, sin embargo, también estoy viendo ¿vale? que lo que estamos haciendo es una banderita de toros. Con lo cual, para mí, creo que el objetivo de todo esto es llegar a la línea de tendencia. Si no se cumple ese objetivo, joder, eh, sería un auténtico desastre. Para mí, eh... Pero bueno, eh, luego ya también puede, podemos luego ver otras configuraciones posteriores, pero yo digo, ahora, tal cual estamos, el objetivo debería estar ahí. Eh, eh, al menos un objetivo inicial, si luego el mercado va a seguir adelante, si, ya sabéis, ¿no? Al día 1 de febrero tenemos eh, esa reunión del FON, eh, que bueno, puede pararnos, puede no pararnos, ya lo veremos. Importante, importante, es eh, una pregunta que me han hecho, no esa pregunta del millón, ¿por qué esta subida? Pero el mercado no está tan mal... Y bueno, ayer veíamos que el dólar index, que a mí me mosqueaba, bueno, alguien me lo preguntaba también, que el dólar index estaba eh, subiendo, vale mientras, pues Bitcoin también estaba subiendo, pero el S&P 500 no. vale El S&P 500 no subió, bajó, que es mejor referencia que Bitcoin. En el momento dado, pero pues, Bitcoin puede subir, el S&P 500 bajar y ya está, y no pasa absolutamente nada. Pero uh, la lectura es... Es decir, si hubiera subido el S&P 500, si hubiera subido el dólar, si hubiera subido el suite, Varias cosas subieron, ostras, está entrando de pasta en el mercado, ¿eh? Hay, hay liquidez, hay, hay dinerito, hay dinerito en el mercado deseando entrar. Eh, y mucho entrando. Por eso hay por eso hay esa, esa subida de, ambas, de ambos valores. Si sube un valor y su contrapartida, ostras, eh, aquí hay, está entrando mucha liquidez. vale que Esa es un poco la, la lectura. ¿Y el por qué esta subida? Pues yo creo que los mercados tienen muchas ganas, muchas ganas de subir, los inversores tienen ganas de, de tener, eh, pues después del, del año que se ha pasado anterior tan negativo, pues tener por lo menos un, una, un, un poquito de aire fresco, ¿no? Vamos a ver, yo no creo que esta subida sea esa subida de la cripto primavera que nos vayamos ya para arriba, yo pienso que, que todavía nos queda por ver cosas más abajo. No sé si hemos hecho mínimos, que es otra pregunta, ¿no? ¿Hemos hecho mínimos o no hemos hecho mínimos? No lo sé, no tengo, sinceramente. Eso yo creo que no lo sabe, eso no lo sabe nadie. A ciencia cierta nadie te puede decir. Hemos hecho mínimos. Ahora, eh, ¿qué crees? ¿Qué crees? que hemos hecho mínimos? Pues, sinceramente, yo creo que no. Yo creo que no, ¿vale? Que no, no, a ver, evidentemente yo no soy un catastrofista, ya lo sabéis, de los 9.000, de los 8.000, de los... Pero los 12.500 mí me gustaban, ¿vale? Eh, que no llegamos bueno pues qué le vamos a hacer eh, pues, me habría equivocado por, por unos dólares eh, unos bueno, unos cuantos dólares unos no, tan, tan, tanto como tres mil dólares eh, pero bueno pues es lo que tiene jugar en el mercado te equivocas y punto eh, por otra parte Ethereum y el total market rojos vale la dominancia de Bitcoin importante rojilla ha tocado justo la resistencia y hoy está cayendo Vamos a ver si es capaz de hacer igual banderita y subir o a partir de aquí decide hacer un retroceso a una zona de soporte en la zona de 42, tres cuartas de lo mismo. No, esta, esta situación no ha cambiado absolutamente nada. Y eh, los cortos de Bitcoin, bueno, pues después de hacer esa zona en la que, bueno, pues ha hecho esa paradilla, eh, están en un día pues, en que tampoco se está moviendo mucho ya están muy muy desgastados. ¿eh? Cuidado con esto, ¿vale? Esto es importante porque ese sentimiento de desgaste de cortos al final eh, hace que empiecen a entrar cortos y, y... Cuidado, cuidado, que el movimiento es enorme, ¿veis? Todo este movimiento de caída es enorme, o sea, de movimientos grandes que hemos tenido anteriormente, este movimiento es brutal, es muy grande. Y lo que suele llevar un movimiento muy grande, pues posteriormente otros movimientos al alza muy muy grandes, lo que contraría evidentemente el precio de Bitcoin. ¿Vale? Eh, y bueno pues de momento mucha volatilidad, yo prefiero que haya volatilidad ¿vale? que el mercado se mueva porque joder, cuando se pone aburrido, madre mía en fin, poco más que añadir no hay no hay mucho más, tenemos las altcoins ahí pues unas que sí, otras que no, está el mercado dubitativo y es un día muy de, de mucha tranquilidad con un poco de transición ¿no? es decir hemos tenido varios días de, de tranquilidad seguimos haciendo banderita eh, estamos dejando pasar el tiempo, pero, joder, si tenemos dos semanas por delante hasta el día 1, bueno, tenemos ya, ya 11 días, 11 o 12 días nos quedan, eh, hasta el día 1 que el FONC tenga esa reunión, eh, ya sabemos que tres días antes se pondrá un poco descendente todo el precio, pues bueno, nos queda una semana eh, en la que puede decir, joder, a ver si tenemos un arranque, y pues eso, vamos a esa línea de tendencia, por lo menos. Bueno, pues, <ríe> suerte a los jugadores, y que, bueno, pues lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.